Hoy vamos a hablar un poquito, por ahí lo que nunca hacemos, de eh, elementos para la pesca de carpa. Es una pesca realmente muy linda que a veces no la tenemos tan en cuenta y realmente es una pesca que abunda en general y está muy buena, haciéndola con equipo, practicándola con equipos livianos adecuados, realmente es muy linda. Te quería mostrar algunos accesorios, eh, por ejemplo este posa cañas que es plegable,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 Eh, triple y anzuelo simple, y bueno, obviamente las, las masas clásicas, la de los primos, que es una masa muy, muy vendida, muy reconocida ya, eh, y alguna más tenemos también. Así que, bueno, esperamos que vengan por este. Ah, te iba a mostrar también, por ejemplo, los combos. No se olviden que tenemos combos para carpo, para pesca variada en general, ¿sí? de caña de dos tramos, de 2,10, 2,40, 273 y 3 metros, con los riles de buena calidad. Con un precio excelente. Esto viene la caña, el río con el nylon y la funda todo completo de buena calidad, un precio excelente. Así que comuníquense, háganse unas capadas si pueden hasta el local. Así ven la variedad de productos y nos vemos en la próxima.